Continuamos con el siguiente tema y es que fallece la madre del, del expresidente Leonel Fernández y es que falleció este miércoles Yolanda Reina Romero, madre del expresidente de la república y presidente del partido Fuerza del Pueblo Leonel Fernández por problemas de salud que la quejaban luego de haber sido sometida a una cirugía ella tenía tan solo 94 años Reina Romero fue ingresada el lunes en el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González, ubicado en la Avenida Brown con Distrito Nacional. Tras sufrir un agravamiento en su salud, la señora se encontraba, a la unidad, se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos UCI. La dama fue intervenida en la cadera tras caerse en su residencia el miércoles 7 de este mes. En la ocasión, el exmandatario informó de la situación y retornó al país desde España, donde realizaba actividades políticas. Doña Yolanda nació el 25 de agosto de 1926 y estuvo casada con José Antonio Fernández Collado, quien falleció el 9 de noviembre del año 2000. Señores, lamentamos mucho la pérdida de la madre de ese líder de masas. El líder el León, Leonel Fernández. Del León, Lionel Fernández. Sí. Muy lamentable esa situación. Perder una madre. ¿Perdí? Yo quiero morirme primero que la mía. Yo quiero morirme primero que mi madre. Dios que me conceda eso. Ahí están las imágenes. El eh, programa Sosobroso lamenta mucho este pesar para el líder, como lo llaman sus seguidores. ...Leonel Fernández Reina. A 24 años ya la, la, la señora, ¿eh? Y fue un problema va, va, va. que se, se cayó de una escalera, ¿verdad? Vamos, vamos a escuchar lo que dice. Quiero decirles que, en efecto, en el día de hoy en la mañana, doña Yolanda, después de haber tenido una gran batalla por sobrevivir, fue vencida. De todas maneras, ese es un amor que va a permanecer para siempre. Porque al fin y al cabo, yo, mi hermano Dalcho, toda la familia, somos el fruto de lo que ella sembró. Así que gracias a ustedes por todo el apoyo que nos han brindado, gracias a todos los amigos, a todos los llegados que han manifestado su solidaridad en este momento bueno y de pena para nuestra familia. Dios tiene la gloria, yo sé que y desde allá nos seguirá iluminando con su sabiduría, con su templanza, con, con su dirección siempre tan atinada, tan eh, pertinente. Tenemos un ángel en el cielo y ella pues, descansa, descansa en paz y ya libre de, de, de dolor. hubiésemos querido tenerla más tiempo, yo le decía que tenía que esperar que Yolanda se graduara, que Yolanda se casara. Lamentable situación, ahí vimos también a la esposa y nuera de la fallecida, Margarita Cedeño de Fernández, la esposa de Leonel Fernández Reina. Es lamentable porque cuando usted quiere mucho a una persona, cuando se va de tiempo, así, eh, tenía muchos tenía claro. mucho años, madre de ella también, porque hay personas sí. que se convierten sí. en, en familia. En familia. ¿no? Que, Así que lamentable, lamentable eh, la muerte. Como dice tú, Neto, es, es difícil tú ver que un familiar tuyo, como una madre o un padre, se vaya de este mundo. Eh, eh, una, eh, a, que algo que se va de, es de parte de ti claro, o sea, Y que nunca estamos preparados para eso. Nunca estamos preparados. Y cuando y nunca viene desprevenido, eh, sí. es eso es fuerte. así. Lo sentimos mucho.